invito a estar un poquito de tiempo nada más en meditación, en oración y dándole gracias a Dios por la bendición que hemos recibido en este día. Pero antes de ir a, a la cama, antes de ir a, a dormir, a descansar, hay un pasaje de la escritura que quiero compartir contigo. Dice el Salmo 4.8, en paz, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué hermoso, mi amada, qué hermoso, mi amado, que podamos tener esa perfecta paz de parte de Dios. Mira, hay muchas personas que en este mismo momento no pueden conciliar el sueño, pero qué bueno que tú y yo podemos tomar unos segundos, unos par de minutos para poder orar y así darle gracias a Dios por todo lo que en este día nos dio haya sido bueno o no para nosotros, pero aquí estamos, entonces y si estamos llegando ya a la hora de ir a dormir, de irnos a recoger a nuestra cama, para poder descansar, que es mejor que Dios bendiga nuestra vida, pero que bendiga nuestro sueño, para que mañana al despertar, podemos también agradecerle y decirle Señor, gracias muchas gracias porque me permitiste dormir y descansar Ahora, Señor, ya voy a mi cama, ya voy a descansar. Yo quiero que se bendiga a mi familia, que bendiga a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija o a mis hijos. Tú sabes a quién tienes que decirle al Señor. Pero en este momento, toma, toma unos segundos. Voy a poner un poquito de música instrumental para que tú también nos acompañes en este momento y le digas, Señor, gracias mil gracias Padre Santo porque en este momento podemos venir ante su presencia podemos venir confiados Señor así como dice su palabra que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado o confiada gracias Señor por esa promesa de que podemos ir a la cama a descansar, a dormir a reposar de la fatiga del día y Señor gracias por lo recibido en este día y también gracias por lo no recibido usted sabrá si mañana me da lo que hoy me hizo falta pero Padre le quiero dar gracias le quiero bendecir en este momento por todo lo que usted ha hecho en mi vida gracias por permitirme poder ir a mi cama y así poder descansar y en fe yo lo voy a hacer. Gracias mi Señor por la bendición de poder estar estos momentos en su presencia para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes orar tú también un poquito más, así lo puedes hacer. Así que te voy a dejar un poquito de música instrumental para que tú también puedas elevar tu plegaria personal y así agradecerle al Señor. Bendiciones. Y que tengas una buena noche.